¡Activado! ¡Activado! ¿Listos? ¿Allí? ¿Escuchan, primos? ¡Ok! ¡Go! ¡Go! Y el más importante, soldados Espíritu Gamer Hola, Filomena decirte que ya te olvidé que ahora me dedicaré a los videojuegos. ¿Cómo te quedas con esa? ¿Cómo te quedó loco? No, no, no, solo, solo era. El tóquete, el, sí, el director de la vida. Y así pues lo veremos más y tú sabes. a mí. También. Sí, yo también te quiero, te amo. De hecho el video igual es para ti. Primos, no tengan miedo. Bienvenidas, bienvenidas, primas y primos del mundo entero, forniteros y forniteras. Estamos listos hoy para acompañarnos en esta partida de Fortnite en su es sexta temporada. No hemos jugado ni ni la primera, pero vamos a intentar hacerlo. Esto está anticipado, que no les miento. Go, go, go. Esto ya empezó a sonar, primos. Esto se puso emocionante. Eh, permitir acceso. Sí. Sí. Buscar configuración óptima. Aquí le damos, primos. Estamos aquí así. Sí. Uh. Salvar al mundo, primos. Battle Joya. Y de jugadores, oh, salvar al mundo. Salvamos al mundo, primos, ¡Va! Primos, aquí estamos ya en Fortnite, en el 1. Vamos viendo algunas cositas: el pase de batalla, los desafíos, eventos, taquilla, tienda de objetos, carrera, tienda, torneo alfa. Comienza en 38 minutos. ¿Qué tengo que hacer, primo? Antes de esto, ¡ayuda! ¿Y por qué soy una mujer? ¡Mujeres, salvo poder. Mujeres al poder. Pues ahora sí, vamos a jugar. Fuera de broma, primos, no sé qué hacer. Los 50 por los o aires. Sea, vuelve a desplegar el ala delta, caer por si saltar para volver a desplegar el ala. Preparación. <ríe> ¡No! ¡Corre, Jackie! ¿sí? ¡Que ahora! <ríe> ¡Que aplato! ¿Mm? ¡Ya vamos bajando, ya vamos bajando, primos! ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow! ¡Re contra! ¡Wow! Bien, bien. Bien, bien. De esta. wow, estamos abajo, primos. Estamos abajo. Tengo ahí el taco del Che Guevara, como pueden ver. Viva Cuba. Wow. Y bueno, vamos a adelante. Estamos, estamos escondidos con planchas. Ya metimos ¡No me bate. llamar refuerzos? ¡Mamá! ¡Auxilio! No, no, no, no. Si me escondo aquí no mueve Hay que ir al frente que pelea. toma, toma Vamos a ir adivinando las tres. Tenemos un mapa! Si se va a bailar, Primo, no sale nada más. ¿Qué pasa? tengo que hacer, Primo ¡Ayúdame! Primos, todavía seguimos con vida. No hemos matado a nadie. Porque, sobre todo, preferimos la paz. La verdad, es que hay que seguir ensayándolo. No tengo nada de idea. Estoy en la tormenta. Tengo que correr. ¡Ah! Está marcando mi vida, primos. ¿Cómo corro? ¿Cómo me salgo de la tormenta? ¿Cómo acelero? No, no primos me han matado. No primos me han matado. Ah, oh, no te has matado. Me las pagaré, ceresita. Pronto nos veremos las caras. Mamá. Como ven soy un pésimo jugador de Fortnite Pero bueno hemos hecho el intento ¿sí? Ha sido muy chévere poder tener esta experiencia Pues espero les haya gustado el video Lo apoyen Y esperen un próximo video de Fortnite Cuídense mucho, portense Jueguen Fortnite No demasiado De vez en cuando Y victoria magistral Dele ahí está bailando Hasta un próximo video, primos. Los quiero.